cantando la alegría de vernos unidos en la bella y el amor juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor somos la iglesia peregrina que el pueblo que camina sin cesar. Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando.